Nosotros estamos confiados en que se va a seguir aclarando en este proceso y la Fiscalía tiene que hacerlo, hacerlo en el segundo paso, demostrar que fue una conspiración la planificación para desconocer ese proceso electoral y segundo, el segundo paso fue el golpe de Estado. Y estamos, decía, seguros que también vamos a conocer en las próximas semanas o meses ...lo que existió, esa conspiración y ese golpe de Estado. No estamos persiguiendo a nadie, ninguna institución debe perseguir absolutamente a nadie. Pero sí lo que debemos aclarar en el país es justicia contra lo que han cometido, desconocido la Constitución, llevado a las muertes de decenas de personas, a heridos centenares de personas, a persecución a miles de personas...